Derechito Luis, somos RCN y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Ben 10 de un juego de cartas en una edición chinas de New Characters, de nuevos personajes bastante raro, bastante bizarros que encontramos en este mes en este mes navideño como si papá no nos estuviese diciendo Pumba en tu cara, tenés que ver cartas de Ben 10, y también abriremos un par de sobrecitos de la colección 27 de Paraíso de Fortnite donde ya vemos las cartas del capítulo 3 de la temporada 4, para ver si existe realmente la carta de Shazam, existe la carta de Black Adam realmente, o si es solamente si es solamente un sueño que no podemos alcanzar, entonces si, sí, vayámonos derechito al vicio con este nuevo unboxing, pero antes que nada quiero agradecer a nuestros patrocinadores de siempre, que en esta ocasión para estos días calurosos, para estos días completamente soleados tenemos el patrocinio de Axe Axe Black para antitranspirar Durante 72 horas ¿Qué? ¿No te vas a bañar por 72 horas? ¿O se te queda pegado en la axila? Todo eso lo veremos a continuación Muchas gracias patrocinio de Axe Y ahora sí, veamos cómo son las cartas chinescas de Ben 10 Como ustedes sabrán Ben 10 Ha sido una de las series más, pero más Exitosas de Cartoon Network Hasta el día de hoy, tío, con diferentes versiones Con diferentes crossovers Entre sus diferentes series con les dijimos diferentes, pero el clásico y En 10 de todos tenía 10 10 eh, alienígenas Que podían combinarse en el OVNITRIX En ese reloj espacial que lo tenemos acá al bueno evento Que le daba los poderes de cada uno de esos alienígenas Pero, pero, pero, pero Además de las cartas que ya habíamos visto en el canal durante este mes Sale este paquete de nuevos personajes ¿Qué nuevos personajes serán ¿Qué nuevos alienígenas? ¿Qué hace esta chica empoderada? Todo eso lo veremos a continuación Veamos qué cartillas nos encontramos y para empezar te digo, ya arrancamos bien porque la carta tiene el formato de las cartas originales de Ben 10 Que veíamos en bueno, en varios lugares, los veíamos originales o los veíamos chinos Tenemos acá el nombre del personaje, cuatro brazos, ahí tenemos la carta de 6, número 6 Con un puntaje de vida de 5000 y un puntaje de ataque de 3000 A ver qué más tiene, tiene puntaje de estrellas de ataque y estrellas de defensas Bastante copado, no me acuerdo cómo era el sistema de batalla, si el daño de arriba le causaba daño abajo, tenías que destruirlo, pero es una buena carta con una imagen normal. Después tenemos encima, cuatro brazos era de los alienígenas más populares, además de fuego. A ver qué más tenemos, tenemos una carta de el villano peladoide llamado Upgrade. Aunque sabemos que no se llama upgrade, pero bueno, debe ser su versión upgradeada, su versión mejorada, con 2000 puntillos de vida, 4000 de ataque, ahí ya empezamos a ver diferentes variaciones de los puntajes. Y recuerden que las cartas chinas también tienen este efecto brilloso, vamos a ver la parte de atrás de la carta, y es tal cual como vemos en la cajita, es Ben con la misma pose, la misma pose de siempre, pero que dice New Characters, a ver qué más... Tenemos una alienígena, tenemos a materia gris, pero de un tono más azulado, más rarísimo. Con mil puntos de vida, 2000 de ataque, con diferentes estrellitas. Eh, digamos que acá ya empezamos a ver las matices del de diseño gráfico chinesco. Después nos encontramos a... Bueno, acá tenemos al más rápido de todos los alienígenas. Pero como veamos, el nombre dice upgrade. Directamente te va a decir upgrade si está mejorado y listo. Upgrade sería como mejorado en español también. Pero bueno, tiene 3.000 puntos 5.000 puntos al costado Me copa bastante Vamos por la siguiente, ¿qué tenemos? Tenemos a la Wolfulina de Ben La primesca, tenemos a Gwen Denison Aunque acá dice Denison Pero bueno, la tenemos acá Sorprendida de vernos Diciéndonos ¿Qué hace con una carta del pasado de tantos años atrás? Con 1.000 puntillos de ataque y de defensa Vamos a ver al siguiente Y lo tenemos otro upgrade Otro mejorado Claro que sí Está bastante bueno hasta ahora tiene diferentes alienígenas y el siguiente será acá ya tenemos una mezcla de imágenes que a veces en las cartas chinas sucedía antes sucedía antes que mezclaban varias imágenes en la misma carta tenemos a almas veloz tenemos a insectoide me parece que era ese bastante bien vamos a ver que acá ya tenemos bueno este no me acuerdo qué nombre tenía pero este es como el peje lagarto de los alienígenas el peje lagarto que tiene acá unos 2000 puntos rip -shout, dice acá en inglés y 2000 puntillos también de ataque. Y el siguiente lo tenemos, bueno, lo tenemos ahí, es el mismo pero mejorado, upgrade, con mil puntitos, mil puntitos. Después tenemos, después tenemos al hermano de tu waifu. Tenemos al hermano de tu waifu así todo duro, musculoso, pero medio baboso, con 4000 puntos de ataque y mil puntillos de vida, o será al revés? Después nuevamente tenemos, epa, la primera repetida de la colección Tenemos otro, otro veloz Sí, como que veloz va a ser el alienígena más repetido de esta colección Vamos por el siguiente, tenemos a... Upgrade, no, tenemos una chica rubia tenemos una chica rubia y no recuerdo si en la serie había chicas rubias. No recuerdo si había una que era una hechicera o será una carta recontra inventada y sacada de Wikipedia, de internet. Pero mira tiene el casquito de Veloz, tiene un casquito de motoquera esta rubiaza. Con 3.000 puntillos y 5.000 de ataque, bastante potente. Vamos por el siguiente y sí, tenía que ser otro Veloz. Estoy seguro de que ya Veloz va a ser el más repetido de todos. El más repetido de toda la colección, otro Veloz. ¡Y qué, qué, qué sorpresa! Nos encontramos al mismo Veloz, pero Veloz está pegado con el cibernético. El alienígena cibernético. A ver cuál de estos es más fuerte al menos. Bueno, este tiene 4.000 puntos, este tiene 2.000. Y este hace 1.000 de daño y este hace 4.000 de daño. para Bueno, este es más potente. <risa> Después tenemos la carta de Joy. ¿Quién es Joy? ¿Salí en la serie Joy? ¿Vino acá a destruir el patriarcado o qué ¿No? No, y es una carta de cero puntos de costo, de costo, epa Tenemos a Joy que vino a hacerte caer el resto de las cartas Ah, algo que me copa de arriba es que arriba te dice el tipo de la carta Por ejemplo, colección alienígena Y esta es una carta humana, como verán es una humana Así que vamos a ver, ¿le puede ganar esta humana a este alienígena? Mm, con dos puntillos, epa, están en empate Pero este causa 4000 de daño, así que este le gana a la empoderada del mazo como que vendía ya se adelantó al futuro, ¿no? Se había recontra adelantado al futuro Recuerden que estas cartas y esta serie Llevan más de 15 años Más de 15 años como franquicia Después tenemos al insectoide babosoide con 2000 puntillas 1000 puntos Hasta ahora algunas imágenes son de cuerpo completo otros son de caras Por ejemplo acá tenemos al cibernético con Una versión medio verdosa De cuerpo completo Vamos por el siguiente que Mega, megawatt, watt. Este era uno que, no me acuerdo si es inventado o si era el que tiraba ataques sónicos Pero es rarísimo, es rarísimo como carta, es rarísimo su diseño Pero solamente tiene mil puntillos y mil puntillos Después le tenemos a Wilmot, que es justamente el nombre que aparece acá en la caja Wilmot Que me parece que ya era de la segunda tanda de alienígenas Con 4000 puntillos de vida y 3000 de ataque Vamos por la siguiente y por fin lo tenemos a Ben 10 el Ben 10 genérico con Wilmot, lo tenemos con 5.000 puntos y 3.000, bastante poderoso. Después tenemos al Fantasmagórico, que Fantasmagórico me parece que era uno de los más raros y peligrosos que tenía él en Submitis, capaz de destruirlo todo. Con 3.000 puntillos y 3.000 puntillos, vamos por el siguiente. Y hasta ahora, te el mazo va teniendo todas las cartas, todos los alienígenas que... Vemos en la serie, así que me copa bastante. No es como la versión china, pero de las originales que abrimos en la vez pasada. Que esta sí era copia tal cual del juego original de TCG. De Ben 10. Esto es más inventado. Esto es más inventado, más hecho por Payne. Pero está bueno que tenga todos los personajes. Tenemos a Fuego acá, upgradiado Con puntos de ataque. <ríe> tenemos al Man Tennyson, te dice. Tenemos al tío. Tenemos al Kiaso. Siempre maneja su, su casa rodante Con dos mil puntillos, dos mil puntillos Cada vez más viejo, cada vez más misterioso Y después se nos mezcló Se nos mezcló un Dino Rey Se nos mezcló un Dino Rey en el mazo Y encima, mirá El efecto de este Dino Rey está en 3D Y ¿What the ¿Qué nos acabamos de dar cuenta ¿What the fuck con eso, no Se está comiendo Ese es el brazo de Ben 10 Se está comiendo a Ben 10 No no, no, no podemos mostrar esto. No, es un dinosaurio rey comiéndose a vendias. Ya el mazo se volvió barralísimo. Vamos acá por Clam, sí que es un humano. Y es uno de los villanos. Pero no tan villano como este dino. No, no, qué que de además. Después tenemos otro de Cibernaide con el fantasma. No, con el peje lagarto. Yo, yo o sea, ya este mazo ya tiene. Primero, tiene, bueno, tiene. <risa> tiene, bueno, tiene coloradas, tiene personajes rubios que no existen en la serie, tiene dinosaurios que se comen a Ben 10, ¿qué más nos puede sorprender este mazo? O sea, es bastante raro, ya es un mazo de internet, ya esto es un mazo de la web oscura. Pero bueno, tenemos a fuego de nuevo, a no, Headblood lo llaman acá. Tenemos otro U gradiado acá, diamantoso bien poderoso, muy copado la carta. Después tenemos una especie de mamut gigante, que no me acuerdo si era el mamut que utilizaba este villano que eh, siempre estaba controlando bestias, o si es un mamut medio inventado de la nada. Ok, ok, acá ya nos estamos yendo al terreno oscuro de Bendier. acá ya estamos metiéndonos en el mundillo de todas las conspiraciones de Ben 10 o sea este mazo veía el futuro este mazo nos está tratando de decir algo desde el pasado porque apareció ya una activista luchona colorada ya apareció un dinosaurio de Dino Rey recontra masacrando a Ben 10 ¿Qué más ¿Qué más puede tener este mazo además de una Joy Sí. Tenemos al Ben santiagueño, el Ben 10 santiagueño, y quién es ella, la tenemos a la primazca, tenemos a WEN embarazada, no, este mazo es turbio, dale esto tu chico y te va a decir no, este es re turbio, pero bueno, ustedes que lo están viendo ahora que pueden sacar una captura de pantalla, que pueden twittearlo y decir a los papás, papá, papá, papá, existen que cartas de Ben 10 santiagueños, norteños, que los hace? ¡Ah! ¡No! Bueno, pueden decirlo. Sí, sí. cine. te muestra. que Existen cartas santiagueñas de Ben 10. Ahora sin duda es una carta santiagueña. Este es un mazo santiagueño. Medio raro. Es de la Deep Web. Con 2000 puntos de ataque y 1000 puntos de vida. Lo vemos ahí los dos felices con el bebé pateando panza. No. No, qué turbio. Vamos por el 7. Tenemos una carta más normal. Tenemos acá Gradiado. ¿Eh? Tenemos, bueno, un villano que no sé de dónde viene. Este Enoch. Enoch. ¿Será de la serie original o será otra cosa más rara? Vamos por el siguiente, que acá ya la tenemos a Gwen, vestida de gatito, tenemos un viejo detrás, tenemos otro alienígena. Pero, pero, pero, pero, pero... ¿Qué? ¿Por qué está vestida así? ¿Por qué está vestida de gatito? ¿Qué es lo que van a hacer con Gwen? ¡No! Bueno, no, no quiero pensar en cosas turbias, pero tenemos acá a Diamond Head con 5.000 puntos de vida. mil puntos de ataque. ¡Ah! De nuevo cayó acá el Ben santiagueño. Ah, Dios, me, me hace sentir cosas raras Pero bueno, vamos por otro más De Wilmot, lo tenemos acá Con 3.000 puntillos y 1.000 puntillos Y por último El líder, el villano líder Lo tenemos acá, pero Pero, qué mazo más raro Qué mazo más raro, y no me esperaba Que salieran cosillas así tan locas Tan santiagueñas Tan controversiales En un mazo de Ben 10 entonces ustedes se dan cuenta de que los que hacen estas cartas a veces se pueden ir recontra el pasto, los que hacen cartas no oficiales a veces pueden hacer cosas muy bizarras y nosotros los terminamos coleccionando y encontrando en todo el mundo somos RSCine. Ah no no no no no. Recuerden que todavía tenemos que abrir estos dos sobrecitos de la colección 27 de Fortnite, donde sabemos que nuestros amigos Flash Gondor no nos van a decepcionar, no nos van a salir con cosas rarísimas. Pero pero pero aún así esperamos que salga Black Adam. Ah, Dios, en serio no puedo creer que haya tanto tan tan en el mundo. Vamos a abrir este sobrecito y tenemos 5 cartas que de recontra sorprendido. Pero bueno. La primera que nos encontramos es. El Poca. Tenemos acá al misterioso, al mítico, al poderoso Poca. Con 810 puntos de tecnología. Seguido de. Tenemos un graffiti del Grizzly Goons. De grisy Goons. El osito poderoso. Ahí lo tenemos con 890 puntos de resistencia. Me copa bastante. Seguido de el pico mochi masher tenemos ahí un pico de flores y hecho de mochis con 900 puntos de ataque así que debe ser súper dulce y delicioso seguido por el siniestro glare tenemos el siniestro glare o también conocido como el cabeza de mano el ojoide con 990 puntos de tecnología bastante poderoso tipo tijereta y 800 de ataque seguido de una Slayer Charlotte Una Slayer Charlotte con los ojos místicos de 935 puntos de tecnología Y unos 845 de ataque, nada mal, me copa bastante Y vamos por el siguiente sobre sin que va a ser el último de esta tanda La verdad tuvimos buena suerte en los primeros sobres Pero sé en los últimos como que mmm, la suerte se estuvo disipando un poquito Así que siendo suertes antes de abrir esta y la primera que veremos es el ala delta Polysynth Kite un ala delta para caer con estilo, con de todo con 900 puntos de tecnología seguido de... epa, nos salió la losless Tenemos acá la enmascarada de corazón con 950 puntos de tecnología y unos 885 de ataque me preocupa mucho, seguido por... esta, oh, una cover cobalt que esta me parece que no la teníamos esta es nueva, con 985 de tecnología y unos 920 de ataque de tipo puño Seguido de... El pico Lunar Defender. Un pico, una espada y blaster bastante copada con 880 de ataque. Y por último, la última carta de esta tanda será... El Gridiron Gladiator. Con todo, todo lo que necesitas para pelear con de todo, con hachitas con todo, con un casquito en la espalda. Con 800 puntos de tecnología. Nada mal, te digo, hasta ahora la mejor carta para nosotros es la Loveless y la Cover Cobalt. Seguido de la Slayer Charlotte. Los demás, algunas cartas que no teníamos. Otras que podrían... No, no, me parece que la mayoría no las teníamos. Así que, ¿han sido dos buenos sobres? Claro que sí. Todavía tenemos que conseguir las más raras de esta colección. Pero, esto se acerca bastante para ir completándola. Somos RCI, esperamos que esto haya sea divertido, choqueado, informado. Y nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, por ser parte del canal, por comentarnos siempre.